muy buenas tardes espero estén muy bien vamos a dar inicio a esta práctica para relajarnos concentrarnos e ir cada vez más profundo a un estado de meditación de bienestar vamos a dedicarnos este ratito para nosotros eh, vamos a iniciar liberando nuestra mente de todo lo externo y vamos suavemente a llevarla hacia este momento presente. Inhalando profundo, suavemente voy a permitirle al cuerpo ir soltando todas las tensiones. Inhalo paz. Y exhalo las tensiones. Cada vez más consciente de este momento en el que estoy. Aquí y ahora. Cada vez más relajado tranquilo suavemente voy a visualizarme como si yo estuviera allí arriba de una montaña donde hay silencio. Donde se calma todo el ruido de la mente. Donde puedo sentir el sol bañando mi ser. No hay nada que hacer más que contemplar. Apreciar el paisaje inhalo paz y exhalo todas las tensiones en este estado Voy a visualizar que ese río que está frente de mí es como mi vida. Es como un río que fluye. En este río de la vida Hay muchos cambios. Hay curvas que sortear donde necesito amoldarme para seguir fluyendo, para no estancarme. Para eso. Voy a ir profundo hacia ese espacio interior de luz. Donde está la energía pura del alma. Desde ese espacio interior donde hay serenidad, paz. Me doy cuenta de tantas ideas de cómo debe ser el día, las cosas, las personas. Es como si dentro de mí hubiera generado tantos preconceptos, ideas del deber ser. que me hacen tener rigidez y a veces no aceptar las curvas o cambios que vienen a mi vida, pero la vida es un río. y necesito soltar todas esas opiniones que he generado en mi mente. Voy a poner todas esas ideas en un bote que está amarrado a una estaca. Ahí pongo todo lo que he pensado de qué debería ser el futuro, de cómo debería ser mi realidad. Todos esos deberías. Los pongo en el bote. Saco de mi mente todo eso y lo pongo en el bote. Y voy a desamarrar el bote. Y dejar que se vaya con la corriente de la vida. Contemplo mientras se va suelto. y entre más se, ve, se van más me voy liberando de la rigidez no solo de la rigidez mental que se suaviza, se libera sino también de la rigidez física es como que aflojo nudos al dejar ir el deber ser Dejo que las cosas sigan su rumbo porque el río de la vida avanza, nunca se detiene y trae nuevas escenas cada día. Desde este punto alto de luz, de paz, contemplo enviando paz a la vida. lleno de esa serena tranquilidad y logro suavemente dejar que mi mente recupere ese don de creatividad porque al no tener la rigidez del deber ser vuelve a ser libre para crear el ser tiene Tantas habilidades. El universo trae tantas posibilidades. Hay tanto que experimentar. Expresar. Al sentir esa libertad. Recupero ese don de creatividad, de crear. Cuando dejo de luchar con enojo y fluyo, Veo que hay tanto que puedo hacer que inspira. Como si pudiera observar con gratitud y aprecio que en este momento tengo los mejores maestros que me trae la vida a través de personas, a través de situaciones. Y yo estoy abierta a aprender. Cuando hay la humildad del alma El ego hace silencio. Deja de criticar. Deja de rechazar. Y me amoldo. Entendiendo que todo lo que viene a mi ser, a mi vida, es para yo avanzar hacia mi meta. Y voy aceptando todo. Como un regalo de aprendizaje. Hasta que siento que todo está bien. Todo lo que viene es para que yo crezca en mi ser interior. Transformo Así, las dificultades en desafíos. Y entre más me amoldo a ellas, más puedo avanzar hacia mi destino. Cuando me amoldo, es fácil vivir. Soy como un bambú. que pueden venir vientos muy fuertes, pero yo solo cambio. Tengo humildad y me amoldo. cuando pasan esos vientos vuelvo a mi estado original igual que un bambú no me quiebro porque no presento resistencia no vale la pena Resistir algo que trae la vida, que me enseña simplemente una lección que necesito aprender. Me amoldo a ello y me digo que está bien cambiar lo que tengo que cambiar. Vean planes, vean tener paciencia, me digo a mí misma que yo puedo y quiero vivir lo que sea que me trae la vida, con paz. Al tener esa actitud, me abro a recibir también la luz, la ayuda, la fuerza del alma suprema. De Dios Porque cuando decido Seguir el viaje de la vida Hacia el destino Esa luz Del ser supremo su compañía divina es siempre presente y me da la confianza para aceptar lo que no puedo controlar y para cambiar lo que sí puedo controlar y cambiar. Y me da esa sabiduría para reconocer cuál es la diferencia. Cuán agradable sentir otra vez esa confianza de esa compañía espiritual, de un poder de amor infinito, de la fuente divina, del alma suprema. y seguir fluyendo en paz, descubriendo que la meta o el destino de este fluir de la vida es el océano. Es cuando el ser se funde en la experiencia de todo silencio paz luz cuando ya lo ha aprendido todo ya soltado todo el destino final implica liberarme de todas las ataduras internas y entregarme a la energía del océano de paz cuando ya el ser ha sanado Todas sus heridas internas Ha permitido dejar que la vida siga su curso Sin aferrarme a nada del pasado Liberando al ser Porque el tiempo no se detiene Así que no me dejo estancar en ninguna escena. El pasado ya pasó. Está ahí solo para contemplarlo. Pero yo sigo avanzando hacia adelante desde este estado hay más silencio y es en este silencio y conecto con la intuición o la sabiduría del alma y mucho esfuerzo cuando estoy en esta conciencia vienen las respuestas acerca de qué hacer en el momento correcto. Para sentir esa intuición solo dejo de pensar tanto y vuelvo a la paz, la luz interior. para que emerja de sin mucho esfuerzo esa respuesta para este momento. Y fluyo. Inhalando cada vez más profundamente la experiencia de paz. De total tranquilidad. Me dejo flotar en la corriente de la vida, aquel que flota no se hunde, sigue con confianza, con fe, suelta todo y tiene fe. Así entrego mi ser a esta fuente universal de luz, de amor y me dejo así guiar libremente hacia el océano de la dicha, de la total completud, de la paz absoluta. Confío y suelto. Confío y dejo ir. Observo, ¿cuál ha sido el logro del ejercicio para mí hoy? ¿Cómo me siento? Inhalo paz y exhalo. Un sonreírme a mí mismo, a mí misma. Un shanti. Soy ah. Y para terminar, me gustaría leerles de este librito de Compañera de Dios, de un alma tan linda de Daddy Yankee quien era la directora de Brahma Kumaris hasta el año pasado que, que voló a su siguiente eh, viaje. Y este es sobre el sendero espiritual. Dice, un sendero espiritual es como una escuela. No es una escuela convencional donde se aprenden habilidades corrientes. Una escuela espiritual es donde se aprenden las habilidades del espíritu. Por ejemplo, eliminar los defectos del carácter o no dejarte afectar por las influencias negativas que te rodean. Algunas personas piensan que si siguen un camino espiritual, no serán capaces de cultivar sus talentos individuales. Pero, ¿cuáles son los talentos que se necesitan hoy en día? Eliminar el propio ego es un gran talento. Amar a los demás es otro gran talento. Y no hay necesidad de estudiar otros temas complicados. Si en tu naturaleza sigues al Ser Supremo, la naturaleza del ser supremo se convertirá en la tuya propia. Hazte un ser verdadero a través del estudio espiritual y reclama así un certificado espiritual.